¿Sabías que el fracaso escolar puede estar condicionado por factores como la inclusión en el grupo clase? Muchas personas con autismo evitan ir a clase por problemas con los compañeros. Bueno, el, vamos a encajar con los compañeros, que en algún momento somos más o menos sociales, siempre vamos a necesitar de un grupo en el que estar. Y si no te sientes a gusto en un grupo, al final, pues, vas a empezar a sentirte mal en cualquier parte. Pues que no me siento bien ahí, como que no es mi lugar. Que no quería ir a clase por mis compañeros o, o pensaba que me iban a dejar otra vez medio sola, entonces ya no me apetecía ir. Yo recuerdo cuando era más pequeño, es, eh, desde los, me parece que son tres años, cuando empecé la batería, hasta sexto de primaria, eh, me sentía bastante emprendido porque, claro, de hasta esa época no tenía tampoco el diagnóstico, entonces eh, la gente te trataba mucho más diferente, o sea, tampoco te ayudaban tanto. Y como estás tan estresado y demás, siempre llegas tarde o no los cumples. No he tenido ganas de ir a clase porque me da estrés madrugar y hacer ciertas asignaturas. Como usted, rondando no tiene un problema, por lo menos a mí, eh, no no te enteras. Y me, te, me, te quedas ahí atascado Y me costaba mucho mmm, entender lo que me querían transmitir. No solo a nivel de contenido de clase, sino a nivel de, de la manera de entender la vida. No sé. Mmm, totalmente incomprendido. Y... no sé. Es un poco confuso porque eh, me siento bien pero a la vez mal. Es como el apoyo en el que más te fías. Es como... Eh, los profesores, que es básicamente como, por así decirlo, la última línea de defensa, que encima eh, ni siquiera te apoyen. Es como, sí, sí. ¿Y pa ¿para qué hablo? ¿Para qué hablo? Es... Me quitan las ganas de hablar. Me siento mal porque tengo miedo de... de que si digo algo que me puedan rechazar. Pues es como que te deja destrozado, eh, al final te quita todas las ganas de ir y te sientes perdido y un, un horror. ¿Crees que podemos hacer cambios para comprender las diferencias y ayudar a los compañeros con autismo a sentirse realmente incluidos en los colegios e institutos? ¿Qué puedes hacer tú para ayudar? Si te ha gustado este vídeo y te ha hecho pensar, deja tus comentarios y ayúdanos a mejorar.